de 24 horas generó malestar en los pacientes que se vieron perjudicados. Muchos de ellos llegan de poblaciones rurales para recibir atención. Sin embargo, la mañana de hoy se vieron sorprendidos con esta medida del sector salud. He venido a mi entonces yo me ha dicho tenía que sacar para los ojos, entonces me ha dicho la, ayer, me ha dicho la doctora, no me ha dicho que va a ser paro, me ha dicho yo he venido ya, debía decirme no no va a ser paro, y entonces no debía venir, yo me he sacado tiempo, no tengo también recursos entonces no tengo para pasar entonces tengo mis hijitos también venir aquí, es para mí ahora qué voy a hacer, estoy molesto muy molesto estoy. estoy. molesto yo he venido para hacerme ver mis varices ya tenían que atenderme, cada vez vuélvase, vengase que el médico no está, espere su turno eh, tal día que oh, Leo está en vacación bueno, es una molestia total al final, este abuso, este calvario, este martirio de hacer las filas. El Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública de La Paz, (SIRMES) demandan el pago correspondiente al escalafón profesional y categorías básicas y profesional 2016. Asimismo, sueldos y protestan por los descuentos del bono de riesgo de los últimos meses. A propósito, el Ministerio de Salud señaló que estas demandas deben ser atendidas por sedes La Paz. Y estamos muy preocupados por aquello, pero... Creo que esta es una responsabilidad del Servicio Departamental de Salud. El SED es el que no ha venido cumpliendo de forma adecuada con la elaboración de las planillas, el, el escalafón y otros eh, requisitos que se tiene y otras peticiones que tiene también el sector y que no le han venido cumpliendo de forma adecuada. Nosotros estamos, como Ministerio también, haciendo el seguimiento para que el se cumpla de forma mucho más ágil y bueno, se supere este problema, no que creemos que es un problema meramente administrativo que no debería generar perjuicio a la población.